Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está Kedui? Mi pequeño tren de juguete. ¡Alguien lo robó! Seguro está por aquí en alguna parte. ¡Lo busqué por todos, ¿Quién? Ya soy mayor para uno de tus juguetes, Duy. ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Oli lo robó de mi caja de juguetes. ¿Quién, yo? Sí, tú. No fui yo. ¿Entonces quién?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 ¡Turbo lo robó de mi caja de juguetes! ¡Turbo lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¿Entonces quién?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 Ahí está, justo donde lo dejé.